camisa y por favor denle un fuertísimo aplauso a la camisa y su gran actuación que tuvo o oh, no fue mucha actuación pero denle un gran aplauso por favor hoy he estado un poco loca un poco enojada un poco de todo porque les voy a platicar porque me acaba de llegar un mensaje escucharon bueno ya llevo otro mensaje, otro mensaje. Bueno, el chiste es que me han interrumpido mucho este día. Al prin principio, según estaba grabando, ya llevaba un buen cacho. Y. ¡Ya voy! Lo voy a hacer rápido porque ya realmente ya me están interrumpiendo demasiado. Y no me va a salir el video porque me están interrumpiendo. Cada vez que lo trato de hacer o la computadora no quiere. La verdad es que no quieren que suba videos porque, o sea, dije que era una chava que no subía videos todos los días y llevo tres días consecutivos haciendo videos. Y ya. En fin, lo primero que les quiero decir es que... Pues, algunos gracias por ver los videos. Y la causa de que yo haga estos videos es porque yo quiero contarles sobre lo que me pasa el día porque me quiero desahogar. Porque estoy harta de muchas cosas así... Que quisiera explotar y decirles al mundo así, o porque la gente no se ríe cuando alguien hace algo chistoso, o cuando alguien quiere alegrarle los días porque, o sea, la, la tele te lo dice, la, la tele, una vez yo vi un comercial en donde la gente iba saludando y te sonreía, iba en la bicicleta, ¡Au! iba en la bicicleta y te saludaba, y la alegrabas la, el día la gente, pero... Yo quise hacer lo mismo y no me resultó. O sea, fue tan chistoso. Hoy en la mañana se supone que no iba a, ir a la presentación de mi amiga Gaby. Gaby te manda un saludo. Pero resulta que vino a mi casa y me buscó y yo dije, pues va, vamos. Entonces, al final de su presentación y de toda cosita, estaba con un sonajero. una cosita que le ponen a los gatitos para que haga. Y los gatitos van así... Mie, mie, mie, mie, mie, mie". Y este, esas cosas. Entonces, pues suena como el que le haces así, tata, Merry Christmas, everyone, o como se diga en inglés, porque pues, X. El chiste es que pues iba a comprar unas tortas en un puesto, creo. Y... Ah, no, sí, como unas tortas en un puesto, ¿verdad? ¿eh? Sí. Entonces, este... Yo estaba sentada, entonces yo no tenía mucha hambre, porque pues a esa hora no me da hambre, no sé por qué. Entonces, pues... Bueno, era porque ya me había comido un negrito entonces ella me dio sus sonajeros y eran cuatro sonajeros sí eran cuatro sonajeros y estaban así y estaba así tu, tu, tu, tu, bien feliz yo así moviéndolas y de repente se me ocurrió es navidad entonces pues empecé a sonarlas y pasaron a la gente y yo iba feliz navidad, feliz navidad y muchas personas no me hacían caso, o sea no me hacían caso y y eso realmente sin ofender porque casi no digo groserías las digo muy leves me cagó, me cagó, o sea, no no, no fue na nada bonito, o sea, no. Entonces, pues, nada me desmotivó a seguir iniciando la Navidad y alegrarle a la gente los días. Hubo personas amables que sí me contestaron y me dijeron, o tal vez hipócritamente también, me dijeron, feliz Navidad, <ríe> y como que no te conozco. De hecho, no me conocían, pero pues bueno. Y yo estaba feliz, feliz, feliz. Y a los carros y a todo. Y ¡buah, buah, buah! Casi les perreaba ahí intensamente. No, yo no perreo. No se equivoquen, yo no perreo. Entonces, yo estaba así. la la la la la la, la. Feliz Navidad, señor. Feliz Navidad. O sea, si yo te saludo y te digo Feliz Navidad, obviamente me vas a contestar y vas a decir Feliz Navidad. O sea... Qué genial, ¿no? O sea, una persona te está saludando y te está diciendo feliz Navidad es para que tú le contestes. Luego pasó una parejita, y yo le dije feliz Navidad, este, que te la pases muy, muy, ¿cómo le dije? Este, que te la pases muy bien con tu novio, o sea, así, ¿no? Y, y este, no me pelaron y por no haberme pelado yo pienso cosas feas, entonces le dije a mi amiga que estaba al lado de mí le dije van a tronar. <risa> y o sea, yo sé que fue algo malo Pero pues ya Otra cosa que me pasó en el día así ah, Estábamos en una zapatería Bueno, mercado de zapatos Creo que se llama Entonces pues la gente está así fri Medio friki No, friki es otra cosa no Bueno, medio aplastada Todos estábamos así <risa> Pero donde yo estaba, pues estaba el camino libre Entonces yo estaba viendo unos zapatos No sé por qué, me voy a grabar el zapatito de mi ...de mi... ...sobrino... ...y, y yo estaba así... No, ...no sé por qué luego me mago demasiado en las cosas... ...y estaba así... ...o sea... ...me, está, me estaba riendo del zapato... ...porque estaba muy bonito... ...la verdad sí estaba muy bonito... ...y, y yo ya estaba así... no ...y de repente vi que una mano pasó... Y, este, ...y dejó el zapato donde iba... ...el zapato que yo estaba agarrando... ...entonces le digo así... Pues yo estaba contenta, o sea, no estaba enojada Se me dolían los pies Pero eso no me evitaba que estaba contenta Entonces llegó una chava Y lo pone una sandalia ahí Yo no me había dado cuenta que no venían sandalias Venían puros zapatos Entonces yo agarré y le dije a la chava Oye, todavía con mi sonrisa Una sonrisa estúpida Porque de todas maneras me terminó Matando ahí Y yo así con cara de Entonces este, llegó Y metió el zapato ahí y yo así con cara de, oye, discúlpame, este, ¿sí podrías mover el zapato de ahí? Es que ahí va este zapato. Y, pues, entonces, ¿dónde pongo yo este zapato? Si este zapato va ahí y tú pusiste el zapato ahí. Y ella se quedó así con cara. De, y todavía su mamá de chismosa fue y le hizo así, así. Y yo así con cara de, ah, señora, si ¿sí puede quitar sus zapatos de ahí porque ahí va el zapato que yo estoy agarrando, sino no, ¿dónde lo pongo? Y me dice, ay, ¿qué te cuesta agarrar y poner el zapato del otro lado? Y yo así con cara de... Pero es que ahí va mi zapato. Yo no sé de dónde hayas agarrado ese zapato. Es que yo lo encontré tirado y yo nada más lo puse ahí porque pues, lo encontré tirado. Y yo así con cara de... Pues sí, pero esa no es mi culpa. O sea, sí. ¿Y ay, qué te cuesta? Y yo así con cara de... Pero es que... Y yo así con cara de... Y se, y se fueron caminando y ahí me dejaron el zapato. Y yo así con cara de... ¿Ok? Y ya... Estábamos enojadísimas, enojadísimas, enojadísimas, la verdad. Y luego, luego, otra chava nos hizo... Le hizo una majadería a mi, a mi hermana, pero pues mi hermana no dijo nada porque mi hermana también es hermosamente linda. Entonces, pues íbamos caminando, y íbamos, íbamos, íbamos, íbamos. Y me empezaron a caer mal muchas actitudes de las personas que realmente por mi mala memoria, y yo no sé si es por buena o por mala memoria, porque... Así me olvido de la gente estúpida, por decirlo así, porque sí hartan. O sea, todas las personas que, con las que a veces, con, creo que con las que me topé hoy, todo el día estaban enojadas o no sé qué traían contra el mundo, pero esa no es mi culpa, no es mi culpa. No sé si han sentido ese sentimiento que hasta, oh, Tienen ganas de horcarlos ahí, pero se controlan y ya no lo hacen. Entonces... Entonces, creo que me siguen interrumpiendo. Ah, ahorita se la hago. Bueno, voy a hacer una michelada a mi papá. ¿Quién quiere una michelada? Nadie quiere una michelada, ¿en serio nadie quiere una michelada? Ah, ayer, ayer no les dije por qué estaba Valeria aquí. No, no les he dicho por qué va a estar Valeria aquí. Bueno, ayer Valeria me alegró el día porque dijo que moverle la pancita a las personas hizo que la alegrara su día. Entonces, pues, le mando muchos besos a Valeria. Y que si ve este video, le mando muchos saludos. Y, y, y, y, y, no me puedo ir sin ¿sí? moverle las pancitas. Aunque sea tantito, chiquitito, así, así, muy pequeño. Y creo que me he desahogado con ustedes y ya me siento mucho mejor. La verdad es que les mando muchos... Besos pachurrantes, pachurrantes, pachurrantes, pachurrantes. Y que tengan una linda y agradable noche y gracias por escucharnos.